En este último tiempo sobre el racismo, podemos hablar eh, de una democracia racista y cómo afecta el racismo a esa promesa democrática que es la sociedad de iguales, ¿no? Exactamente, Susana. Una sociedad moderna, democrática, es una sociedad que legalmente, en la costumbre, eh, en las reglas informales, ¿no? Y en la moral es igualitaria, porque de otra manera no, no tendría sentido. ¿no es cierto? el gobierno de todos, por lo tanto el gobierno eh, que requiere como base política previa la igualdad. ¿no? La igualdad ante la ley, la igualdad ante los derechos, etc. Eh, pero en Bolivia, desgraciadamente, aunque esa igualdad está eh, registrada legalmente, ¿no? está en la Constitución y demás... Eh, no, no se expresa en las relaciones eh, sociales, ¿no?, reales, en las verdaderas reglas de interrelación de los bolivianos, ¿no? Es, eh, eh, es diferente la sociedad, es una sociedad en la cual eh, la mayor parte de los participantes no reconocen la igualdad del otro, ¿no? Eh, bueno, no tengo tiempo para explicar por qué funciona así, es una, un proceso histórico de socialización, pero lo, lo real es que en la interacción uh -huh. eh, social eh, los bolivianos no reconocemos la igualdad de los otros. Pero alguien ¿no? te contestaría, Fernando, eh, todos asistimos ese día a las urnas. Eh, exacto, ¿no? ese es justamente el doble nivel, ¿no? uh -huh. porque por un lado en el voto sí hay igualdad, y por eso nos encanta el voto, esa es una posible explicación causal, ¿no? De que somos tan amantes del voto porque ahí sí somos iguales, ¿no? Solo ahí. Pero, pero en, la, en la vida cotidiana no, ¿no? En la vida económica no. Y más bien de lo que se trata en, en la vida social boliviana es de desigualar, ¿no? Porque esa desigualación te da prestigio, te da identidad, te da poder, ¿no? Se trata de desigualar al otro, ¿no? Y eso es el racismo. Desigualar es racismo. ¿Cierto? Es decir, sobre todo se desiguala en Bolivia a quienes son descendientes indígenas, a quienes tienen eh, un idioma que no es el español como, como básico, en fin, que no dominan eh, la cultura eurocentrista, y, etc. Entonces, ellos son constantemente desigualados por parte de eh, la sociedad. Y cuando ocurre eso, entonces hay efectos políticos eh, bastante graves, desconfianza, ¿no? incapacidad de coordinación, de cooperación. Eh, eh, luego, eh, por supuesto, eh, no existen instituciones, porque las instituciones tienen que estar basadas en los derechos, ¿no? en las expectativas de derechos y en las normas reales. ¿no? Si las normas informales son diferentes que las normas reales, las instituciones quiebran. ¿no? Y eh, todo esto trae un conjunto de problemas que, que están... Eh, lastrando nuestra democracia, por ejemplo, el caudillismo, ¿no? El caudillismo es una respuesta a esta falta de institucionalidad. Eh, en fin, entonces, eh, el hecho de que haya racismo en Bolivia eh, y que el racismo sea estructural también, porque eh, se, se expresa sistemáticamente a través de las generaciones en una propensión a que los descendientes indígenas tengan menos posibilidades económicas, menos educación, en fin, ¿no? Más pobreza y demás. Eh, todo esto complica la, la idea esta de, de una democracia igualitaria. Entonces, tenemos una sociedad con una igualdad bloqueada, por lo tanto una democracia imperfecta y yo diría que eh, inmoral. ¿no? Es una, una, ¿Existe la democracia racista? Sí. La nuestra es una democracia racista y es inmoral porque no es igualitaria. Uh -huh. A ver, Claudia, otro... Podríamos hablar un montón, Fernando, porque podría preguntarte si crees o no que el Estado Plurinacional, o por qué no ha podido el Estado Plurinacional, de todas maneras, responde, re, resolver esto que, que planteas, pero voy a pasar a Claudia, si nos queda tiempo lo contestas. Eh, otro problema vigente es el regionalismo. Voy a aprovechar aquí que tengo tarijeño y camba, pero le voy a preguntar a la camba, ¿no?, por razones también de cliché y obvias, no, ¿no? Eh, y eso a lo largo de, nuestra, de la historia de nuestra democracia, al comienzo con Siles y los diferentes momentos eh, posteriores, eh, la decisión mayoritaria del país que se traducía a, a, en un determinado gobierno ha sido siempre cuestionada por luego las élites regionales, que no se sienten complacidas con que esto eh, sea así. Siempre hay eh, apronte, apuntes, etcétera, el momento que, que, que suceden eh, posterior a las elecciones. Generalmente este cuestionamiento se traduce en mayores eh, cantidades de demandas de descentralización. Uh -huh. ya, ya estamos eh, nuevamente ot otra vez en federalismo, ¿no es uh -huh. cierto? Autonomía y ahora... Uh -huh. eh, otra vez, eh, federalismo, ¿no? Eh, pero en el 2019 creo que um, esto, digamos, se expresaba con mayor claridad, ¿no? Porque eh, estas, eh, de pronto, demandas regionales, ¿no? O de mayor regionalismo, ¿no? Regionalistas, si tú uh -huh. quieres, ¿no? Uh -huh. Han atacado directamente al poder, ¿no? Le tenemos que contar a la gente eh, lo que ha sucedido. Eh, ¿Ves alguna salida? ¿Ves que existe la posibilidad de que.? Eh, nuestro país se comporte de distinta manera. Y del 2006 al 2008 también, ¿no? Y del 2006 era, al 2008 también, ahí, y del de, claro. 2009 una cosa así. Y alrededor de la Revolución Nacional también, ¿no? Hubo toda una corriente este, reivindicatoria de lo regional. Eh, el tema es que en estos liderazgos, digamos, eh, en estos liderazgos de las élites, eh, Fuera, por fuera del centro, el regionalismo es como la base de sustento, no, no solamente a nivel discursivo, sino eh, en la razón misma de la construcción de esos, de esos liderazgos, vemos al, al pensamiento regionalista como la base y la razón de ser de esos liderazgos. ¿no? Y también, si tú revisas la historia, se puede comprobar de manera muy fácil que cuando desde el nivel nacional se logra articular un impulso renovador, modernizante, democratizante, esas élites regionales, sobre la base del discurso este, chauvinista de la región, construyen la oposición a ese impulso modernizante y democratizante. Lo hemos vivido eh, alrededor de la reforma agraria, por ejemplo, pero también más recientemente alrededor de... Eh, de eh, de la, de la exigencia de renuncia de Goni, ¿no es cierto? Y también cuando Evo Morales asume el poder. Entonces, eh, yo pienso, ¿cómo, ¿cómo podemos superar esto? No creo que se pueda superar, pero sí gestionar. Y ahí eh, se ha visto, por ejemplo, que lo primero que tienes que hacer es conocer al otro, ¿no? Para que deje de ser otro. Tienes que conocerlo, tienes que ir a su casa, visitarlo, conocer cómo vive, cómo se llama, cuáles son sus sueños, qué es lo que está pensando, quiénes mandan y quiénes no mandan en esa casa. Me parece que el Estado plurinacional ahí ha tenido un avance que hasta cierto momento fue muy importante en el sentido de que el Estado empezó a estar presente en todas las regiones, en todos los territorios y en todos los departamentos. ¿No? Entonces la presencia estatal de por sí, eh, digamos que debilita ese, esa eh, razón regionalista, pero al igual que con el racismo, este discurso, este pensamiento, digamos, regionalista y el pensamiento o la lógica racista se sustentan más que en la fuerza de los hechos, se sustentan en una subjetividad terca que se resiste a cualquier cambio. Es decir, a una persona eh, que piensa que Santa Cruz se ha hecho sola, que los cambas son una, digamos, una raza superior y bendita, eh, no los vas a poder... Eh, convencer con datos de la realidad no lo vas a poder convencer mostrándoles tantos millones, invirtió el país en Santa Cruz en estos años, de este modo se benefició el departamento, porque es un discurso subjetivamente construido, es un discurso de, que, identidad. de identidad muy emocional, ¿no es cierto? y en la medida en que esa emocionalidad empieza a ser asusada para que crezca como espuma, es imparable y ese es el tema del de pensamiento de la lógica, digamos, regionalista y de la lógica racista también. No es un discurso racional, es subjetivo, es emocional y eh, por lo tanto no solo basta ahí las estrategias económicas o las, las estrategias de ocupación del territorio, sino que también debemos poder construir una vez más una cierta revolución cultural, que plantee una alternativa a ese modo de construcción eh, de la región. Uh -huh. Uy, qué... Eh, bueno, le has, le has dado una receta y una tarea muy grande a quienes les toca hacer esto, <risa> Claudia.